Buenas tardes a todos y todas. Para aquellos que os acabáis de incorporar, yo soy Cristiana Cheta, soy listener de YouTube Project y nos acompañan Óscar Blanco y Santiago Uzal, directores de ILAC like y ILAC like like College en Latinoamérica y en Europa respectivamente. Oscar, cuéntanos, hoy vamos a, bueno, ahora mismo vamos a hablar de los pathways, ¿verdad?, para emigrar a Canadá. Correcto, correcto. Muy bien. Bueno, muchas gracias eh, por ese buen espacio. Uh, y sí, lo que vamos a hablar ahorita es justamente eh, lo que indica la diapositiva que ven eh, en este momento. Es Study, Work, Estudia, Trabaja y Emigra a Canadá. ¿Por qué Estudia, Trabaja y Emigra a Canadá? Bueno, el Emigra a Canadá, que creo que es una de las de la porción que de repente llama más la atención a muchos de nuestros oyentes, eh, inicia en dónde? Justamente en el idioma. Muchas personas preguntan, oye, soy profesional, tengo máster, tengo todo, quiero emigrar a Canadá. Y la primera pregunta que le hacemos es, ¿qué tal está tu nivel de inglés? Ahí es donde dicen, bueno, mira, me falta. tácito el tema del idioma. Justamente AILAC te ofrece la ayuda para que tú completes tu nivel de inglés. Ahora, ¿por qué la parte de estudia y trabaja? Porque ese es el proceso que hay que pasar, que hay que tomar, para poder emigrar a Canadá. Estudiar primero el inglés una de las vías recomendables, no es que sea la única, pero sí es donde nosotros, digo, eh, iLAC like, de la mano con YouTube Project, te podemos ayudar. Y es pasar a un programa de college público y de allí a pedir tu residencia canadiense. Y les digo un secreto. Básicamente lo que les voy a comentar hoy fue lo que yo hice hace unos cuantos años atrás. Hace unos 10 años aproximadamente. Y hoy, básicamente, soy ciudadano canadiense. ¿vale? Entonces... Uh, quiero mostrarles un poco, ILAC like es la escuela de inglés más grande y más reconocida en toda Canadá eh, y es muy, muy, muy moderna. Aquí rápidamente van a poder tener unas una, una, una foticos para que vean que, cómo realmente luce la institución. Y ustedes me dirán, bueno, pero si me falta un poco de inglés y para qué tanto, para qué tiene que lucir también la escuela. Créanmelo, les da un plus. Ustedes van a querer venir a la escuela eh, todos los días. Eh, para aprender el idioma. Y no solo eso, sino algo muy, muy, muy importante para poder conocer personas de diferentes partes del mundo. Eso es otro tema que hay que analizarlo un poquito. ¿Por qué ser la multiculturalidad es tan importante en un salón de clases? Piensen algo, que es algo que yo no pensaba cuando estaba en el avión, me vi a Toronto a estudiar inglés. Y es que yo siempre decía, bueno, me voy, a, voy a estar en un salón de clase con canadienses. Cuestión que no tenía mucho sentido en ese momento, porque en un salón de clases el único canadiense va a ser el profesor, como estoy aprendiendo inglés, pero al lado mío tenía a una persona de Rusia, de Arabia Saudita, de República Checa, de Japón. Obviamente lo que aprendía lo aplicaba el día a día. Esto es muy, muy, muy importante y eso ayuda muchísimo al aprendizaje del idioma. Pero no quiero hablarles hoy únicamente del idioma inglés, sino de un programa, del programa que es clave. Recuerda que les comenté, estudia para ir inglés para ir al college eh, o universidad canadiense, público. Tenemos un programa que es clave, que es ILAC like Pathway o el programa de transferencia a la universidad. Pero antes de ingresar a ese programa, creo que es muy importante, Santiago, aclarar la diferencia de lo que es un college y una universidad. Sí, eh, la verdad es que esto es una pregunta muy recurrente. Eh, Santi, Oscar, es que, ¿qué es un college o una universidad? ¿Qué, ¿Qué nivel educativo es ello eh, en Canadá o cómo se compara con, con mis estudios? ¿no? Eh, lo primero que queremos destacar es que un college y una universidad se diferencian básicamente en la estructura de los programas una universidad tiene unos programas mucho más académicos y un college tiene unos programas mucho más prácticos luego tenemos una gran diferencia también en el volumen de las clases las universidades suelen tener mucho más volumen de estudiantes por clase y los colleges suelen tener unas clases más reducidas ¿sí? eh, un punto importante eh, cuando hablamos de college y que todo el mundo sabe más o menos lo que una universidad representa, pero cuando le hablamos de un college y especialmente porque en cada país usan la palabra college para algo diferente, es importante reconocer el peso del college en Canadá, Tened en cuenta que es uno de los mayores recursos de educación de Canadá, hay prácticamente un número mayor de estudiantes que pasan por college que por universidad, ya que a veces el college suele ser un paso medio. Estudiantes primero hacen college y luego automáticamente pasan a continuar en universidad. Sí, quiero agregar allí, Santiago, porque creo que es muy, muy importante. Eh, y sé por qué esto me lo preguntan mucho en Latinoamérica. Lo comparan con, ok, entonces tú me quieres decir que un college es como un técnico o tecnológico. Básicamente, puedes tomarlo de esa forma porque la mayoría de los programas de diplomas son de dos o tres años, pero también tú puedes tomar la licenciatura o el bachelor en un college. Incluso hay posgrados que tú tomas en un college. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, la estructura de college es diferente a los tecnólogos en Latinoamérica. vale Muy, muy, muy importante. Y ahora quiero agregar, para enfatizar un poco en lo que comentó eh, Santiago, de la importancia y el peso que tiene el college en Canadá. Voy a darles un ejemplo muy rápido, que lo tomé de una persona muy reconocida en el área de la educación eh, en Canadá. En Canadá existe la única relación del mundo detrás que funciona. ¿Cuál es esta? La, el Ministerio de Educación, las empresas y los colleges. ¿Qué sucede? Las empresas van al Ministerio de Educación y le dicen Ministerio, yo necesito desarrollar, eh, o necesitamos tener profesionales, no sé, 10.000 profesionales en los próximos 5 o 10 años, en el área de, vamos a crear algo, nanotecnología para un rango en específico. La, el Ministerio de Educación no va a las universidades para generar o crear estos programas. El Ministerio de Educación va a los colleges para generar estos programas. Para que tengan una idea, hay 26 colleges en Ontario. ¿Qué hace el Ministerio de Educación? Toma un, una muestra de 10 colegios y dice, desarrollenme este programa y es replicado en todos los colegios. Es muy importante porque siempre nos preguntan, oye, ¿qué college es mejor? Los colegios tienen el mismo nivel educativo. Obviamente hay colegios que se enfocan en ciertas áreas más que otros. ahí es donde viene nuestra recomendación, dependiendo de la carrera que vaya a tomar la persona. ¿Vale? Ahí nos sale una pregunta que es la siguiente. Eh, pues muchas veces nos dicen qué es mejor o, o qué diferencias hay entre un college público y un college privado. Eh, generalmente solemos eh, definirlo muy fácilmente. Como bien decía Oscar, en la provincia de Ontario, que es donde está la ciudad de Toronto, hay eh, unos 26 colleges. Estos son Públicos. Sin embargo, podemos determinar que en Canadá hay más de 500 colleges privados. Eh, el título educativo al acabar un college privado o un college público, y es más, el permiso de estudios que requiere un college privado o un college público, son idénticos. No hay ninguna diferencia. La diferencia viene al respecto de lo que sucede cuando acabas tu curso ya que hay un permiso que llamamos Post-Graduation Work Permit que solo te lo van a poder conceder las instituciones públicas, no las privadas. Una de las grandes diferencias es esa, ese Post-Graduation Work Permit. La otra gran diferencia es el precio. Normalmente las instituciones públicas tienen un precio mucho más elevado que las privadas. Esto suena muy raro si eres europeo, imagino que latino igual, <coughs> porque normalmente estamos acostumbrados el revés. a que sea al revés. Sí, y esto viene a que, bueno, obviamente eh, todo el funding o el dinero eh, de los colegios públicos viene del gobierno canadiense, pero por ser un colegio público, repito otra vez, no quiere decir que sea gratuito, tiene un valor eh, mucho más alto para los estudiantes internacionales. Pero una vez estás en el college, podrías entender, doy una anécdota acá, eh, cuando yo estaba en el college, yo comparaba el college donde yo estudié aquí en Canadá versus la universidad que la que estudié en mi país, y la diferencia era abismal. En los colleges aquí, las instalaciones son increíbles. ¿eh? Ahora, continuando con el tema de, bueno, ya sabemos, hay la posibilidad de college privado, college público, para el tema migratorio, por favor recuerden, es college público principalmente. ¿Vale? Um, ¿Cómo tú puedes ingresar a un college público? Porque ese es otra, otro tema. Um, el requisito principal es el tema del idioma, como lo comenté. Es algo tácito si estás en Canadá. Eh, y tienes diferentes maneras de ingresar a un college público. Como ustedes seguramente conocen, hay opción de eh, IELTS, TOEFL o pruebas internas. Ahora, ¿Por qué nosotros tenemos el programa de Pathway, transferencia a la universidad, y por qué lo recomendamos? Ojo, en ILA como escuela de inglés, también ofrecemos la preparación para estos exámenes. ¿Ok? Eh, Pero ¿por qué recomendamos el Pathway versus IELTS TOEFL? Por lo siguiente, cuando tú estás tomando un programa o un curso para ser exitoso en el IELTS o en el TOEFL, ¿cuál es la meta final de ese IELTS TOEFL? Llegar a la nota para que te acepten en la universidad o college. ¿Bien? ¿okay? ¿Por qué el PADOI consideramos que es la mejor herramienta? Aparte fue el programa que yo tomé y puedo garantizarlo. Es porque aparte de darte ese ingreso al colegio universidad, te va a enseñar cómo hacer un ensayo, una investigación y una presentación en la estructura académica canadiense. Es decir, te da las herramientas necesarias para que tú seas exitosa en la universidad. Y me gusta dar anécdotas eh, siempre. La primera semana que estuve en clases, Cabe destacar algún paréntesis, yo soy terrible para los idiomas. A mí me costó un tiempo aprender inglés y el pathway fue un poco duro porque es un programa intenso, pero al momento que llegué al college a la semana, la profesora cerró el cuaderno y dijo, bueno, chicos, vamos a hacer una, un ensayo comparativo, estructura APA de mil palabras. Tienen 45 minutos. Algunos los canadienses que estaban conmigo se quedaron viendo para los lados y que estructura, ¿qué? APA, ¿qué es eso? Porque lo que te enseñamos en este programa no es nada más tema del idioma, es estructura. Incluso una persona canadiense no sabe, cuando sale habla del college, este tipo de estructuras y debe aprenderlos en sobre la marcha. Lo cual nosotros como estudiantes internacionales, que el inglés no es nuestra primera lengua, es de muchísima ayuda. Porque recuerden algo, eh, la inversión que se está haciendo eh, Obviamente lo que queremos es sacar el mayor provecho y salir sí, bien desde sí. el ¿Sí? Y lo más importante, o una de las cosas más importantes, es que tienes acceso a más de 80 universidades y colleges en Canadá. En, toda la, en todo el país como tal. A través de YouTube Project y ILAC. Like. Quisiera añadir, eh, Oscar, porque veo que hay una... Pregunta que nos pregunta específicamente qué precios tienen eh, los colleges. ¿no? Quisiera añadir primero que cuando se hablan de, de cifras, de, de precios con respecto a colleges eh, públicos o privados canadienses, eh, primero tenéis que siempre tener en cuenta que los precios que se suelen decir son en dólares canadienses. El dólar canadiense es mucho más bajo que el dólar americano. Ojo que mucha gente se confunde y dice es que me han dicho que cuesta 3.000 y en realidad esos 3.000 son 2.000. En americanos. ¿vale? Eh, hay una gran diferencia. O sea, he dicho esa cifra solo como, como ejemplo exagerado. ¿no? Eh, también mencionar que, específicamente a la pregunta cuánto cuestan, eh, varía mucho. Es decir, cada college, hay colleges que tienen más de 300 programas diferentes. No es lo mismo estar estudiando algo de ingeniería que algo pues, eh, relacionado con medicina, eh, los precios varían mucho. Para eso tenemos el equipo de listeners de YouTube Project que os va a ayudar a asesorar cuál es vuestro nivel de inglés, cuál es la meta y poder a través de nuestro equipo de Pathway daros opciones diferentes en diferentes colleges, todo en una misma plataforma, con lo cual podréis evaluar diferentes precios. Totalmente. Una cosita, Oscar. antes de que continúes, hay una pregunta en la que nos dicen a ver si este programa de Pathway se está realizando de forma virtual. Una pregunta sumamente oportuna, porque iba para allá también. Obviamente, este programa principalmente lo ofrecemos de forma presencial, pero por la situación que estamos viviendo ahorita, sí, tenemos nuestro Pathway virtual y creo que es una oportunidad enorme que yo eh, invito a todos los, eh, los que nos escuchan, eh, si les interesa, de iniciar lo más pronto posible. Contactar rápidamente a Critzia o al equipo de YouTube Project para eh, poder iniciar con este programa, ya sea incluso con el inglés general, para luego pasar al Padway y hacerlo de forma virtual, ¿bien? para más adelante ingresar al college eh, público. Y por eso... Tengo esta, este cuadrito que ustedes ven allí eh, para, que tengan, para que visualicen un poco cómo es la estructura de nosotros. En total, si ven los niveles de inglés, dice que son 17. La banda eh, indica que a partir del preavanzado, que es el nivel 10, es donde ah, el estudiante puede iniciar con el programa de pathway, ya que del nivel 1 al 9 es inglés general, es la base del idioma. Obviamente, el programa de Padway es, es mucho más académico y necesitamos que esa parte básica ya esté completada. Y la visión o la meta siempre es alcanzar entre el nivel 15 y nivel 16 de nuestro programa de Padway. Esto varía, tal y como lo indica um, eh, Santi, es dependiendo del programa, dependiendo de la provincia, dependiendo del college. Ellos te solicitan ya sea un Padway 3.2 o 3.3. Y ese número de 3.2 y 3.3 lo puedes encontrar acá abajo. Un punto importante también que es una pregunta constante: ¿Qué sucede si yo vengo de una escuela bilingüe, tengo un nivel de inglés excelente, pero no tengo una, ninguna certificación ni IELTS y me gustaría tomar unas semanas eh, de Padway? ¿Cuánto sería lo mínimo yo teniendo un nivel extremadamente bueno? Lo mínimo para tomar en el Padway son ocho semanas en el Padway 3, ¿vale? Eso es un dato importante, se los dejo allí. Igualmente, eh, el equipo de YouTube Project se los va a enfatizar cuando tengan esta semana eh, uno a uno con ellos. Tenemos una pregunta creo que encaja con el mapa canadiense que estás poniendo ahora. Eh, cristian Totalmente, es la pregunta de si los convenios que tenéis eh, con los COLITS son únicamente en Toronto y Vancouver o en el resto de provincias. Excelente pregunta, creo que estamos coordinados con la presentación. Eh, básicamente, como puedes ver acá, este es el mapa de Canadá. Eh, me, encanta, me encanta presentarlo. Eh, se pueden dar cuenta de que todas las instituciones o todos los punticos que ustedes ven allí están justamente en el borde con Estados Unidos. Eh, la razón es, bueno, obviamente un poco más al norte, ya eh, las temperaturas son un poco más, más complejas. Pero en, esa borde, en ese borde básicamente son las mismas temperaturas que puedes experimentar eh, en Estados Unidos, aunque varía, porque en Toronto obviamente tiene las cuatro estaciones más marcadas, en Vancouver es un poco más, más uh, templado, por decirlo de alguna forma. Y como puedes ver, abarcamos la mayoría... No abarcamos. Los convenios que tenemos abarcan la mayoría de las provincias en Canadá. Entonces, todo depende de lo que quieras estudiar. Por ejemplo, me encanta el tema del petróleo. Tenemos opciones en Alberta, que es la provincia petrolera. ¿no? Entonces, obviamente, te podemos ayudar paso a paso eh, con nuestro departamento de patria. Añadiendo a lo que dice Oscar, eh, a mí me gustaría añadir eh, Canadá es, es eh, el segundo país más grande del mundo. Diez provincias y tres territorios componen en el, el estado, o sea el estatalmente, ¿no? la, la, todas las provincias unidas. En estas 10 provincias y tres territorios, los territorios son muy al norte, son muy fríos. Eh, sin embargo, en las provincias, prácticamente en todas tenemos representación. Lo que veis ahora en pantalla es tan solo una pequeña eh, selección de diferentes instituciones a las que representamos directamente y a las que os ayudamos a entrar eh, con vuestro nivel de inglés, si ya lo tenéis, si no lo tenéis, de cualquier manera, eh, y os podemos mirar eh, cualquier tipo de programa. Tened en cuenta que Canadá está creciendo globalmente en reputación, ¿por qué? Porque tiene unas industrias muy potentes, pensemos en cine, pensemos en audiovisual, eh, gaming... Vancouver, British Columbia, pensemos en eh, petróleo, desarrollo, eh, Alberta, pensemos en business, eh, finanzas, Ontario, o sea, hay una gran diferencia. Os animamos también a que participéis en la siguiente charla donde va a estar una de las personas más profesionales que tenemos en nuestra compañía y que os va a enseñar esa conexión entre lo que se estudia y el mercado laboral. Quería hacer una pregunta, Oscar, que me ha parecido muy interesante. Una vez terminemos el Pathway, ¿es, neces ¿es necesario realizar alguna certificación o examen o simplemente terminando el curso ya podemos acceder a la universidad? Excelente pregunta. Una vez terminado el programa de Pathway, eh, puede ingresar directamente sin necesidad de hacer algún otro examen eh, en cualquiera de las eh, más de 80 universidades y colegios con los que tenemos convenio. Algo muy importante también, y me gusta ser muy transparente, es que eh, hay programas, por ejemplo, cuando hablas de un programa de diseño, no nada más te requieren la parte del idioma, sino que te requieren de repente un portafolio. Obviamente nosotros te vamos a guiar y te vamos a indicar cuál programa se debe tomar porque debes tener tu portafolio listo al momento de la aplicación. Genre. Y una última pregunta que se nos ha quedado por aquí. Es si actualmente en Toronto las clases son presenciales? Actualmente, al día de hoy, eh, estamos de forma virtual porque la provincia eh, todavía estamos en el proceso de apertura, eh, de reapertura. Estamos esperando que el gobierno ya nos indique, mire, ya pueden regresar a clases. Hay la que está completamente preparado, listo para tan pronto nos lo indiquen. Pero sí, hoy todavía estamos eh, virtual y esperando a la semana entrante, a la actualización que nos da el gobierno, tanto federal y provincial, eh, a ver si algo, eh, algo cambia o que nos indiquen cuándo vamos a reaperturar. Somos, pues, somos muy optimistas. Yo quiero responderle a Sol en esto, que somos muy optimistas. Es decir, eh, nosotros tenemos las clases disponibles. ILAC, ILAC International College, todas nuestras instituciones tienen las clases disponibles y pagan un alquiler por ellas, es decir, nuestra eh, mayor satisfacción es tener a los alumnos en clase porque es donde creemos que van a tener pues, un desarrollo mayor, ¿no? pero por el momento porque las leyes de cada provincia nos impiden la apertura total o parcial en este caso, no lo tenemos abierto aún a día de hoy, aunque esperamos ponerlo a funcionar cuanto antes. Pero quiero decir que en BC está, hemos estado abiertos todo este tiempo, así que uh, eso lo, lo quiero decir también porque los, las personas más que todo de Latinoamérica sé que de repente España es un poco más complejo, de repente es ir por Vancouver, pero en Latinoamérica, bueno, mira, no es Toronto, Podemos ir a Vancouver sin ningún problema. Llegas y puedes estar en tu clases presenciales. Genial. Nos quedan cuatro minutitos, Oscar. No sé si quieres hacer algún apunte final. Voy a cerrar rápidamente, voy a saltar esto. Es básicamente, quería mostrar, les había comentado, voy a ir respondiendo a la pregunta, que tenemos la opción del de Padway de forma virtual. Se llama ILA Kiss. Eh, básicamente es lo mismo, los mismos beneficios y la misma enseñanza, solo que de forma virtual con... Ese extra de que aprovechenlo a hacer lo más pronto posible en la de este año porque una vez se apertura completamente, eh, de repente ya para el año que viene no va a ser posible hacer el padway completo y van a tener que hacer el padway de forma presencial. Entonces el día de hoy creo que es una oportunidad enorme en que si estás trabajando no tienes que retirarte de tu trabajo. ¿Por qué? Porque como puedes ver aquí tenemos varios horarios, el padway funciona únicamente en el full time de 20 lecciones por semana y aquí vas a poder ver algunos horarios. ¿Eh? horarios disponibles, aquí lo puedes ver para Europa y para Latinoamérica. Entonces, quería enfatizar en, en ello. Tenemos eh, varias preguntitas. Eh, creo que, Crisia, si quieres nos puedes leer, ir leyendo, y como tenemos unos claro. minutos. Vale, a ver, eh, nos preguntan de nuevo si estudiando inglés podemos trabajar. Esa pregunta le hemos respondido... Hace un ratito, estudiando únicamente inglés, no podemos trabajar, pero en ILAC tenemos programas muy interesantes que nos permiten estudiar y trabajar a la vez. Efectivamente, a través de nuestros colegios privados podríamos ofrecer programas donde desarrollas tu nivel de inglés y son muy recomendables para de alguna manera poder autosostenerte cuando haces tu experiencia aquí en Canadá. Y muy amigables. Entonces... <risa> Por supuesto. Genial. Luego. Hay preguntas muy concretas referidas a diferentes profesiones. En esos casos, por favor, escribirnos a hello.youtubeproject.com para analizar vuestro caso en particular y, junto con Santiago, Oscar y su equipo, analizar vuestra situación y poderos dar la información necesaria. Y para esas personas que están hablando, están preguntando de uh, áreas en específico, por favor. Es más, se los pido de favor, acompáñenos en la próxima charla. Es un favor para ustedes mismos, créanmelo, porque la persona, como dijo Santi, que va a hablar, es una especialista que tiene demasiados años de experiencia en términos del de labor market, opinion, lo, lo, el tema del mercado laboral en Canadá. Y quiero decirles otra anécdota. Me encanta decir anécdotas. Ella justamente fue la persona que me guió a mí hace 10 años a tomar el college, el programa que tomé aquí en Canadá. Así que hágase el favor y acompáñenos en la próxima eh, charla. Genial, muchísimas gracias Santiago, muchísimas gracias Oscar nos vemos muy prontito y cualquier duda chicos, estamos aquí para ayudaros. Un placer estar con ustedes igualmente, adiós. Gracias, gracias.